pues la verdad es que algo creo que muy importante porque es un festival internacional de músicos que quieren dar a conocer la cultura musical a los pueblos pequeños como es el nuestro entonces pues fijaos qué lujo tener aquí ocho músicos de distintos lugares de españa y alguno internacional que van a deleitarnos durante más de una hora con su música, que como veis son casi todos percusionistas y cada uno aporta eh, lo suyo, con lo cual pues creo que es un lujo tener música de este nivel en nuestros pueblos pequeños. En Coveta hay mucha gente joven, ya como sabéis. Hay gente joven porque el colegio ha ayudado a que los, los niños tengan padres. Y todos esos jóvenes, en distintas asociaciones, están aportando eh, actividades. Por ejemplo, el 23 de julio va a haber un, un tema de teatro eh, totalmente como los de antes, de títeres. El día de agosto hay otros tres o cuatro acontecimientos de aquí a la virgen de septiembre no nos va a faltar ningún día ninguna semana algún tipo de actividad es cierto que ya los de molina nos dicen oye ¿qué hay en Coveta este fin de semana